Continuando con el módulo de análisis de circuitos mediante series de Fourier, vamos a ver el tema 1 correspondiente a la serie de Fourier. La serie de Fourier es una representación a través de expresiones trigonométricas de una función periódica. Para, que este, para esta representación se utiliza una suma infinita de funciones sinusoidales y cosenoidales, es decir, seno y coseno, de distintas frecuencias, mutuamente ortogonales. Estas frecuencias son múltiplos de la frecuencia de la onda original, que se denomina frecuencia fundamental. El inverso de la frecuencia fundamental nos da el periodo de la onda, es decir, el tiempo que tarda la onda en repetirse. Una función para ser representada a través de la serie de Fourier debe ser periódica, es decir, debe cumplir el principio de periodicidad. Ese principio se establece en la ecuación 1, que g de t es igual a g de t más un periodo después. Por ejemplo, un caso claro de una onda periódica son las ondas mismas sinusoidales, donde si yo evalúo un seno, un periodo después, es decir, 2pi, vale exactamente lo mismo. Que es lo que establece la ecuación número 2. g de omega t es igual a g de omega t más 2pi. Entonces veamos cómo se calcula la serie de Fourier. Entonces el teorema de Fourier establece que una función cualquiera g de t periódica puede ser representada por una suma de infinitos términos en función de seno y coseno. Entonces tenemos el primer término que corresponde a coseno de n omega t con n igual a 0. Por eso se denomina a 0. Corresponde al valor medio de la función. Y no es más que, la, que cuánto dista la función con respecto al eje de las horizontales. Adicionalmente, tenemos términos que acompañan al coseno denominados a su n y términos que acompañan a los términos seno, b su n. Entonces la función g de t se obtiene como la suma del valor medio más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de los términos en coseno, que están multiplicados por a su n, y los términos en seno multiplicados por b su n. Para calcular a 0 se hace a través del método integral. Donde a0 es 2 sobre el periodo, la integral de un periodo de la función g de t. a sub n, en cambio, es 2 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo, de g de t coseno de n omega t en dt. Fíjense que a0 es un caso particular de a sub n cuando n vale 0. En ese caso el coseno vale 1 y caemos en la expresión 4. b sub n, en cambio es 2 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo, de g de t, seno de n omega t. Es importante que para poder aplicar el teorema de Fourier, debemos conocer cuánto vale la función g de t o su descripción en el tiempo, con el fin de poder hacer la integral. Las condiciones suficientes que debe cumplir una función g de t para poder ser representada mediante la serie de Fourier, son básicamente dos. La función g de t debe ser continua en el periodo, O debe tener, a lo sumo, un número finito de discontinuidades en el intervalo de un periodo. Recordemos que una discontinuidad es un punto que no tiene límite la función. Es decir, que el límite por derecha o el límite por izquierda pueden ser diferentes, pero deben ser finitos. La función g de t debe tener un número finito de máximos y mínimos en el periodo y la integral del valor absoluto de g de t en un periodo debe ser finita. Si la función cumple estas condiciones, es candidata para ser representada a través de las series de Fourier. Veamos otras maneras de escribir la serie de Fourier. Es a través de expresiones seno o expresiones coseno únicamente. Entonces en la expresión 7 vemos las dos maneras de representar la serie de Fourier, tanto para funciones netamente cosenoidales o para funciones netamente sinusoidales. Respetando el valor medio, y lo que estamos haciendo es agrupando los términos seno y coseno de la misma frecuencia. Eso establece lo que se conoce como la magnitud de la armónica, C sub n que se obtiene como la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Teta sub n, que es el ángulo de fasaje, no es más que el arco tangente de b sub n entre a sub n. Para la representación en función seno, podemos tomar el término teta sub n, que es la representación de coseno, y simplemente rotarlo en menos 90 grados o menos pi medio. Eso me permite describir la función. Con, sino, la serie de Fourier como una función en cosenos o en senos únicamente. Otra manera de calcular la serie de Fourier es a través de su forma compleja. Esa forma se basa en la utilización de la identidad de Euler. Recordemos que E a la Jθ es igual a coseno teta más j seno teta, es decir, vamos a representar la serie de Fourier en el plano complejo. La parte real para los términos coseno, la parte imaginaria para los términos seno. Entonces podemos calcular d sub n como 1 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo de g de t por la exponencial de menos jn omega t. Si relacionamos d sub n con c sub n, nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a la expresión 11, que C sub n no es más que A sub n más Jb sub n. Es decir, dos veces D sub n. Entonces podemos calcular C sub n directamente de la expresión compleja. Como dos sobre el periodo, la integral de 0 al periodo de G de t. E a la n omega t en dt. La integral también se puede hacer con la expresión conjugada. Pero ahí vamos a tener que C sub n lo estaríamos describiendo. Como a sub n menos j b su n en este caso. Otra forma de calcular la serie de Fourier es a través de la transformada rápida de Fourier. Quizás esta forma es la más utilizada en la práctica debido a que solo requiere la descripción en el tiempo de la función. Es decir, una tabla ordenada de puntos g de t t o x y. Esto me permite de manera más fácil calcular la serie de Fourier pues no necesito una descripción temporal de la función para poder hacer la integral. Este algoritmo se basa en el principio de las sumas de Riemann donde la definición, si recordamos, de una integral no es más que el área bajo la curva y eso se puede obtener como el área, de, el área de los trapezoides debajo de la curva cuando el, la base del trapezoide tiende a cero. Entonces el algoritmo de transformada rápida de Fourier establece que el término de la transformada rápida para la armónica n se puede calcular como una sumatoria de n puntos donde n es el número de puntos que describe el periodo de la señal. Está claro que para poder hacer la transformada de Fourier la onda es discretizada en pasos iguales denominados Ts o delta Ts equidistantes. Entonces podemos calcular a través de la expresión 12 que no es más que la evaluación de los términos g de t en cada uno de los puntos de muestreo por la exponencial de e a la menos j 2pi kn sobre el número de puntos. Podemos determinar la transformada. En la expresión 14 vemos la relación que existe entre la transformada rápida de Fourier y la serie de Fourier que no es más que la mitad del número de puntos por la transformada rápida de Fourier. Este algoritmo es fácilmente implementable, de hecho muchos microprocesadores actuales cuentan con este esquema. Este principio es lo que nos permite hoy en día oír música a través de los MP3 y de las computadoras, puesto que lo que está grabado es la onda sonora, no es más que la descomposición en series de Fourier de las armónicas que corresponden a la música. Y lo que está grabado en el archivo mp3 o en el CD no es más que el contenido armónico. Por tanto, el reproductor lo que hace es la antitransformada de Fourier para reproducir la música contenida en dicho archivo. Al utilizar las simetrías de las funciones podemos obtener fácilmente una simplificación en el análisis de la serie de Fourier. Empecemos con la simetría par. La simetría par establece que g de menos t es lo mismo que g de t. Una, una función par muy utilizada por nosotros es la función coseno. Entonces para las funciones pares tenemos que los términos que sobreviven de la serie de Fourier son los términos a su n. Y se pueden calcular, como aparece en la expresión 16, como 4 sobre el periodo, la integral de 0 a t medios de g de t coseno de n omega t en dt. En cambio, para las funciones impares, como pueden ser el seno, donde g de t, g de menos t, perdón, es igual a menos g de t, los términos que sobreviven son los términos de en y se pueden obtener, de acuerdo a la ecuación 18, como 4 sobre el periodo, la integral de 0 a t medios de g de t seno de n omega t en dt. Con esto damos por concluido el primer tema de este módulo. Los invito a continuar viendo los, el tema 2 y el tema 3 del módulo para finalizar el análisis de los circuitos mediante series de Fourier.